En este video te voy a enseñar la fórmula para ganarle al miedo a hablar en público. Así que quédate conmigo. El miedo es inevitable. Es un sistema de defensa y de supervivencia con el que disponemos y que su misión es conservarnos con vida. Los miedos pueden deberse a diferentes factores, pero por lo general tienen que ver con impactos vividos. Los miedos se adquieren de distintas maneras. Puede ser a causa de una agresión o un accidente, por ejemplo, una chica que es acosada en un autobús y a partir de allí desarrolla miedo a viajar en transporte público. También puede deberse al hecho de haber vivido una humillación en público o bullying en la escuela, generando una inseguridad y timidez. Otra manera de adquirir un miedo es a través del aprendizaje social, como puede ser un miedo heredado, como por ejemplo mi madre le tiene miedo a las arañas y todas las noches me cuenta cuánto miedo le causó una araña cuando ella tenía apenas 5 años. Esto, a la larga, puede generar una mimetización con el miedo a las arañas de la madre y a pesar de que la hija nunca vivió, una situación con ninguna araña, tiene la misma sensación. Otra forma de llegar a tener un miedo fuerte es a través de la información que nos rodea, como pasa con el coronavirus. Tanto informan sobre el tema que el temor se acrecienta, o también podría suceder con la inseguridad. Además, tenemos que lidiar con miedos transgeneracionales, como el miedo a la oscuridad, o la soledad, o al fuego, ya que estos vienen desde los primeros humanos en nuestro ADN. Podemos decir que son miedos ancestrales. ¿Pero cómo funciona el miedo? El miedo es un sistema de alarma natural. La función es avisarnos de un peligro y conservar la vida. Dentro de nuestro cerebro tenemos algo llamado la amígdala cerebral, que tiene forma de almendra. Esta se encarga de actuar como una alarma que actúa instantáneamente dando la orden al cuerpo de despedir adrenalina y acelerar el metabolismo para preparar la huida. Pero muchas veces este mecanismo funciona mal. Un miedo normal es cuando esta alarma está bien regulada. Este miedo desaparece rápida y fácilmente cuando el peligro ya ha pasado. Por ejemplo, puede ser que te asomes a una ventana y sientas vértigo, pero si te quitas de la misma, el miedo se va. También puede ser un susto que te da un amigo disfrazado o un ruido en una película que te provoca un sobresalto. También existen miedos no regulados, es cuando éste se desata con demasiada frecuencia en umbrales de peligrosidad muy bajos, como puede ser el miedo a las arañas, lo que llamamos la aracnofobia. Si una persona con aracnofobia ve una araña a 3 metros, le dará propiedades mágicas a la misma que la araña vuela, muerde, pica y está en ese preciso lugar para atacarla. Los miedos no regulados son las fobias, son enfermedades del miedo, que con el tiempo se vuelven crónicas. El mecanismo de confrontación regular, repetida y consentida de aquello a lo que se teme es la única solución. También existen otros miedos que son intermedios como lo son hablar en público o miedo a los tiburones, ya que estas ocasiones no son dadas con tanta frecuencia. Las fobias, la depresión y el alcoholismo son las patologías más frecuentes. Las fobias no son solo el miedo y la huida, sino también el fracaso emocional de los enfrentamientos con el miedo. Las fobias desencadenan ataques de pánico, que funcionan como las alergias, ya que son procesos explosivos e inadaptados. En los ataques de pánico no hay riesgo de muerte, sin embargo, da esa sensación. Las conductas de escape o de evitación, que permiten disminuir la angustia, reforzarán el miedo y se volverán a utilizar en la siguiente ocasión. Pero es imposible que eliminemos el miedo si no salimos a enfrentarlo. El miedo más común después de la muerte es al ser expuesto en público, que es el miedo social. Es cuando sentimos que el otro nos está juzgando. Se da en los exámenes orales, en las entrevistas, en las conferencias. También puede darse al ser mirado haciendo algo como comer, beber, etc. ¿Cómo podemos combatir el miedo escénico? Primero tienes que entender que el miedo se cansa. Esto quiere decir... Que cuando comienza un evento en el cual tengas que dar una exposición tu amígdala cerebral informa al hipocampo que hay un peligro tu cerebro prefrontal compara esta situación con algún momento de tu infancia y entonces permite al miedo desarrollarse se acelera el corazón empiezas a sudar pierdes la memoria y la concentración sales de tu mundo exterior e ingresas en tu mundo interior te haces preguntas como, ¿qué me está pasando? O afirmaciones como, no voy a poder, se van a reír de mí, los demás son mejores que yo. Pero la realidad es que esto es solo tu mapa mental. El miedo está los primeros 5 minutos de exposición al mismo. Luego, los latidos del corazón se empiezan a normalizar y empiezas a entrar en razón. Por esto mismo decimos que el miedo se cansa exponerse al miedo durante mucho tiempo es beneficioso. Por ejemplo, si das una conferencia de 5 minutos es posible que tus nervios te traicionen, pero si lo haces durante 2 horas verás que es imposible sostener el susto durante tanto tiempo y seguramente el resultado será mucho mejor. Otra forma de disminuir el miedo es confrontándolo en repetidas ocasiones. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a andar en bicicleta, el primer día tendrá muchísimo miedo. Pero al segundo, su hipocampo, tendrá la experiencia positiva del día anterior y el miedo irá disminuyendo. Así, si la persona anda todos los días, en un mes, el miedo se habrá ido. Otra cosa que debes tener en cuenta es que la memoria es muy frágil. Te desafío a que escribas qué comiste el lunes pasado. Seguramente te costará trabajo recordar. Lo mismo le sucede a tu audiencia. Por esto, si estás exponiendo y cometes un error, tómalo con humor, relájate, porque te aseguro que el público se olvidará del mismo, siempre y cuando no manifiestes tú que te has equivocado. Por ejemplo, los músicos, si se equivocan en una canción, continúan tocando, pero si dejaran de tocar y dirían, perdón, me equivoqué, entonces generarían un impacto en su audiencia de tal manera que quizás alguno lo recuerde a pesar de haber pasado tiempo de ese acontecimiento. No se pide perdón por los errores cometidos. Recuerda que nada es realmente importante. Un ejercicio que puedes hacer antes de dar una exposición es visualizar que todo el público está desnudo, que están eructando y haciendo sonidos desagradables, que son cerdos o cualquier otro animal. Otra cosa que te recomiendo es consumir el complejo de vitamina B, que además de mejorar la concentración, Posee la facultad de quitar la depresión, lo cual favorece a la confianza en uno mismo. Si sufres de ataques de pánico, fobias, adicciones, te invito a tomar terapia de biodescodificación y PNL conmigo, donde te dejaré ejercicios para enfrentar estas situaciones con coraje y determinación. Te dejo mis datos en la descripción. Si te gustó el video dale al like y al compartir y sigue con más Robert Dalí.